Todos los días, más de un millón de Brawlers mueren. Es momento de enterarse de lo que sucede. Brawl Stars News Hola, a todos. Acá estamos con el primer episodio de Brawl Stars News. Y les traemos una fallada de gol hecha por un Darwin en el mapa de pelota de playa. Y un golazo que se mete una EMS llamada Deleg. Oye, supuestamente tú no eres esa EMS. Eh? eh, no. Yo no. Hay muchos Delegs. Ah, bueno. Ahí les va el video. Ahí la Mortis intentó meter el gol. Ajá. El Dynamite le rompe el campo. Ya ahí avanza el Dynamite, el, el Darryl. Pasa la Mortis y. ¡La Mortis, la Mortis! ¡El gol! Se sí. metió un golazo en un gol. Y ahí seguiría. Eh, y ahí evade el equipo azul. Y el primo es reventado oh, por ¡La Mortis! La, Mortis, la bota y el primo y la eso es, gol. A las justas, casi la lleva la, la mortis es una broma de Lecky Amps con su brawl stars news no? bueno al que le guste este video no olviden suscribirse se la mata y si se la mata no es el árbol debe enfurecerse ¿eh? por la ulti y que le sacó el dinamite. la mortis se mata el primo ahí está el primo no puede meter gol. Y sigue el La, murcia, la, la mortis, mortis, a ver si se mata a alguien, la Mortis. La Mortis no Tenía que, que tener más cuidado, que no se da cuenta que su vida se la acaba. A ver, el, primo la, el primo la intenta mantener mientras que la Jessy y la Mortis la mortis, para... La Mortis tiene no venía este todo eso va a pasar. Y sí, la Mortis, sí, la Mortis sí. la mortis mata, no se, ya, la, mata, ya, eso, se mata, mata, la mata. Y ahí, miren, es el la Y no, la fallada, la fallada horrible. Tan, se mata el primo. falladísima horrible del darling y bueno pues el darling se la falló se lo mata el Darryl. se lo mata el Darryl. se lo matan se lo mataron el darling parece que voltean parece que voltean y después de esa falladísima la no, morti se mata el primo la no, morti se mata el primo se mató al primo. mata el primo y va por su gol se lo va a llevar un darling se lo lleva el se un estamos lleva... está no metió no metió el no y metió su gol por el costadito Listo. Oye, te veo un poco borroso. ¿Sí? No, yo estoy normal. Sí, miren. ¿Lo, lo ven borroso? No, a ver. ¡Ay, Ay no! ¡Te veo borroso! ¿Qué? ¡Estás borroso! ¡Toma! ¿Qué? ¡Estoy borroso! Ya, ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¿Qué? ¡No! ¡No! Ah. Bueno. Y un momento para decirles que... No olviden unirse a nuestro club de LEC y Yams... El código lo dejaremos en la descripción Y ahora seguimos con la siguiente jugada Vamos A ver, ahí Vamos a comenzar la partida y... Uy, un Deluxe Yams, un Yams Sí, el sí, con una lista. A ver, vamos a comenzar a nadirnos Ahí está jugando bonito por el campo La Mortis está intentando entrar Pero el darling no lo deja mientras que el Rock venga intento campear por ahí. Kim Deamer intenta evadir a Jams y también lo mató el Darryl a la niña ni ni ni Jams Uy, uy, lo matan a Delegate Jams pero se, se logró ir. La Mortis, se mata a Darryl y la Mortis. Vamos, Mortis. Bueno, Mortis con el gancho a matar, vale le pone su disparito y sigue Jams y ahí está CRD 17 que quiere la Shelly que quiere así disparar uh -huh. <coughs> por cierto el Darryl no, no sé si ustedes se han dado cuenta que el Darryl en eh, es un rico ¿No? <risa> bueno bueno ¿ahí mataron a Lelec Jams? ah claro, con su va uy Jams intenta y no puede ¿lo matan el casuoso? Le da uno, y le da otro, y le, da, le dio otro, pero ahí lo mata Y después sigue la mortis. quiere darle, la N se Kevin de Gamer avanza. Kevin the Gamer. Y Y hasta ahorita el partido está 0-0, ¿no? ¿eh? Sí, el partido está 0-0. Y sigue, y sigue, sigue. Y el Darryl General... quiere... mortis, eh! <risa> ¡Qué? Uy, déjame hablar! No, yo voy a hablar. No, no yo voy Ya, ya, Ya. ¡Tú! No no, poderes, no, no, no, no, no, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Sabes qué? No sé, no, voy a revelar todos mis poderes. ¿Qué? Po ¿Vas a ver? ¿Sí? <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ja, <¿okay? ¡Sí! risa> ja! ¡Ah! Bueno. ¿Te olvidaste este poder? ¿Qué? ¡Oh! <risa> bueno, ya. Sigamos con el. Yeah. Apúntele bien. Sentimos decirles que este episodio ha acabado. Si no quieren perderse los demás episodios de Brawl Stars News, no olviden suscribirse al canal de Lecky Jones y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Chao. ¡Ay no!